Bueno, hoy acá en nuestro hermoso municipio, quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas nuevamente. Hoy, gloria a Dios, estamos entregando un proyecto muy bonito que se llama Seguridad Alimentaria. Quiero darle los agradecimientos a Isagen, que nos aportó 50 millones de pesos. El municipio también hizo su aporte porque nos interesa y estamos seguros de que es todo lo que se les está entregando hoy, ellos lo van a aprovechar. Bueno, este proyecto de seguridad alimentaria es muy interesante en el sentido de que nos permite cada vez ser más autosustentables, ya que podemos eh, producir desde nuestras propias fincas y garantizar la buena y sana alimentación para nuestras familias. Entonces creo que es una iniciativa muy interesante y que creo que hay que seguirla trabajando. Hoy se les está entregando 10 pollos, un bulto de cuido, dos de gallinaza, un bulto de cal, 2 kilos de frijol, 1 kilo de maíz, 10 paquetes de semillas y hortalizas, en esas tenemos zanahoria, lechuga, remolacha, tomate, repollo, espinaca, pepino, pimentón, acelga y también se le está dando medio bulto de triple 15. Es un proyecto de seguridad alimentaria para estas 300 familias, justamente para este tiempo de la pandemia, eh, que tengan seguridad alimentaria en la casa, que si aprovechan estos recursos, si aprovechan estos, estos eh, insumos que se le van a entregar, van a poder tener una huerta de muy buena calidad en sus casas y fuera de eso va a haber muy buen acompañamiento técnico desde la oficina agroambiental. Yo vengo por los, los, los insumos que nos, que nos dieron porque nos va a servir mucho y gracias a Isagenia, a la administración y a la alcaldesa que nos está colaborando tanto para los campesinos en este tiempo de pandemia. De todas maneras, se les agradece mucho. Un agradecimiento muy especial a la alcaldía municipal, a la alcaldesa, a don Héctor de la Oficina ambiental por este proyecto que realmente me gusta mucho y la verdad lo agradezco en el alma porque... Son cosas muy buenas para uno en el campo. Yo también les quiero hacer una invitación a todos los que se les están entregando, porque son 300 familias de nuestro querido Alejandría. Y es que aprovechen estos insumos que les estamos entregando para su autoconsumo, para que ustedes también tengan una mejor calidad de vida. Un abrazo, Dios los bendiga y muchas gracias Isagen por estar siempre atento y apoyar todas las comunidades.